Yo creo que la pandemia nos colocó en un lugar fuera, fuera de quicio, a nivel temporal y espacial, este, y de repente, lo lo, lo, lo lo increíble, todo se fue como normalizando, y esa normalización y serialización fue perdiendo ese otro aspecto, que, que, que es clave en tu pregunta, que es, de algún modo, si querés, ¿qué oportunidad nos dio una tragedia como esta?, para poder mover un poco de los lugares instituidos. Hoy te diría ninguna. Y la verdad que es un placer enorme tenerlo acá en el programa para poder hablar unos minutos, para plantear algunas cuestiones relacionadas con la coyuntura que estamos viviendo, pero siempre entendiendo esa dimensión que le da de profundidad, pero siempre con lógica de divulgación científica, de difusión y acercando más gente a pensar muchas ideas. Darío, Starriver, bienvenido al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vivo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad, que un placer enorme. Este, Karina hace un ratito nos confirmaba que vas a estar en México, que van a estar eh, con Soledad Barruti en México, que van a presentar diferentes cosas y realmente es súper potente. Eh, es admirable, de verdad, Darío, la capacidad que tienen, eh, inclusive en el último espectáculo que vas en Consoledad, para acercar una cantidad de cuestiones que en algunos ámbitos. ¿Viste esa circulación de la publicación académica que queda en el PDF, que va y vuelve, que se citan entre sí y que todos terminan quedando contentos? Hay algo de rupturista en esa logia que eh, en general vos tenés con la forma de divulgar ciencia, de abrir temáticas que posiblemente son más comunes en la vida de todos nosotros, pero que no necesariamente a veces se plantean en términos filosóficos o de pensamiento filosófico. Digo, ¿cómo ves hacia México esa posibilidad de difundir estas discusiones, estos temas en un espacio como México? No, a ver, separo dos cosas. Este, yo creo que en México hay una tradición de divulgación también importante y, y, y nada, y se recibe bien y se trabaja también en esa línea. Eh, lo que creo es que en, en todo el, el, el territorio hispanohablante eh, hay una tensión conflictiva entre divulgación y, y academia. Eh, yo no, no creo que haya que disolver ese conflicto, creo que hay que al revés, hay que potenciarlo para entender qué habla de cada uno, viste porque si no es como este, lo que acá en Argentina llamamos el, el Corea de Centrismo, que este, no termina como de, de terminar de, de, de permitir comprender por qué se arma eh, la antinomia, no porque este, acá cuando hablamos de Corea del Centro lo interesante es que esa postura supuestamente intermedia entre dos polos eh, eh, obviamente es una postura ficcional porque Corea del Centro no existe, pero a mí me gusta mucho pensar que justamente la idea de Corea del Centro revela también el carácter ficcional de las otras dos Coreas, porque en realidad ni Corea del Norte ni Corea del Sur <risa> deberían ser este, lo que son, sino a partir de una construcción eh, intencional, arbitraria e interesada, incluso de todo Estado-Nación, si lo pensás también desde esa perspectiva. Entonces, es recuperar un poco eso en, en, en la antinomia entre divulgación y academia. Hay muchísima gente de la academia, sí. digamos, sí. Este, deseosa... De, de, de poder tener, digamos, este, nada, un método o formas de acercamiento, de acceso mayor a un público más masivo. Y, y bueno, este, pero también hay otra que no, ¿viste? Que, que, que de algún modo se encierran y se aferran, como decías vos, al PDF, a la intercita. Yo vengo de la academia, decidí en algún momento de mi carrera dedicarme a esto, le debo todo a la academia, la uso, digo, porque todo lo que yo después termino trabajando eh, mis temas, los leo de, de producciones académicas que son realmente maravillosas. Eh, eh, estoy más, sabes qué, Gustavo? Estoy más con la idea de espinociana, de pensar que se trata como de lenguajes distintos, ¿viste? La divulgación es un lenguaje. La academia es otro lenguaje. La docencia, te diría, es otro lenguaje. La docencia secundaria es otro lenguaje que no es igual al lenguaje de la docencia universitaria. Si lo entendiéramos como idiomas que se traducen entre sí, que ninguno de ellos monopoliza la verdad sobre la disciplina, creo que nos entenderíamos un poco mejor. No solamente en la divulgación científica, sino en general en la vida, ¿no? Donde estas lógicas... Yo pensaba, mientras que te escuchaba recién, eh, ¿Cuánto de esta lógica de eh, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Centro sigue manteniendo una dinámica? No solamente de que siempre, supuestamente, solo hay dos bandos, sino una lógica de discusión de bipolaridad de lectura del mundo que ni siquiera el mundo tiene la actualidad más allá de los terrenios actuales. Digo, hoy vemos una construcción de multipolaridad muchísimo más compleja que una bipolaridad, inclusive en conflictos como los que vemos ahora en, en lugares como, como Ucrania. Digo, esa lectura, ¿por qué pensás que se sostiene? Digo, por una lógica de facilidad en, en la cuestión de relato, por una dificultad de entender la complejidad de los entrecruzamientos, que son mucho más que dos o tres eh, digo, pero ni siquiera en la realidad nos enmarca que hay una bipolaridad existente, ni siquiera en las construcciones políticas. Digo, ¿por qué empeñarnos en pensar que es la única construcción de leer la, las realidades? No, claramente es más ordenatoria eh, y es más farmacológica también, más tranquilizante, ¿viste? Porque, porque es jerárquica, porque un binario eh, te deja siempre de del lado correcto. no Hay, hay, hay una idea Nietzscheana que es este, ¿qué, qué diferencia a los buenos de los malos, y la respuesta es que los buenos somos siempre nosotros. Entonces, ese binario fundamental básicamente eh, como que excluye de tu propio ser lo que también tiene de mal, ¿no? Porque realmente creer que los malos son siempre los otros es este, como mínimo ingenuo, ¿no? digamos Entonces es una manera como de exorcizar los propios monstruos, ¿no? Nietzsche también decía eh, que uno elige este, sus propios enemigos de algún modo, ¿no? Y, y qué proyecta en eso? Este, te convertís en el monstruo que estás combatiendo, algo así era, eh, una famosa frase de, de Nietzsche. Yo creo que esas, esas bipolaridades, por ser jerárquicas, obviamente, te, te tranquilizan, hay un elemento farmacológico importante, pero eh, eh, como decís vos, eh, deconstruís el inicio de ese binario y se te cae el mundo entero, porque no hace falta este, únicamente demostrar que, no sé, este, la, la diferencia entre ser conservador y progresista, te regalo, digamos, lo, las zonas de... de, de, de eh, ambiguas donde este, todos tenemos un costado conservador, ni hablar el conservadorismo progresista, que es un, un horror este, y el progresismo conservador o sea, empezás a ver ahí unas mixturas unas hibridaciones tremendas digo, este, eh, es cambiar un poco de, de chip, o sea eh, la vida y la muerte son un binario que de excluyente no tienen un pomo, no tienen nada, porque... Eh, Digamos, nacer, nacer es empezar a morir, digo, ya desde ahí es, es otra lógica. Es como poder pensar desde otra lógica. La lógica, palabra griega que viene de logos, este, es básicamente un intento ordenatorio que nace en Europa, en, en, en la, la, la antigua Grecia, y después se instala como forma de pensamiento coloniza las formas de pensamiento otras, y, y bueno, tiene mucha eficacia. Yo creo que el pensamiento binario básicamente es eficiente, ¿no? El tema es justamente cuestionar la eficiencia como valor supremo, se trata de eso. O sea, es cuando, viste, a mí me pasa mucho con la, la, la inutilidad de la, de la filosofía, ¿no? Que siempre me corren por... por por derecha, diríamos, diciendo, bueno, pero la filosofía no sirve para nada, es inútil. Y yo, eh, harto ya de demostrar la utilidad de la filosofía, empecé a, a, a demostrar la inutilidad de la existencia, diciendo, no, sí, es inútil, pero porque es una manera de recuperar lo que también tiene de inútil este acontecimiento absolutamente, digamos, extraordinario que es vivir el lapso de tiempo que vivimos sin ningún tipo de sentido, ¿viste? Entonces, me parece que es un poco por ahí. Yo creo que hoy, hoy este, esto que a grandes rasgos llamamos la deconstrucción, que es un poco el el paradigma, digamos, este, conceptual, yo voy a ir un poco con eso, tanto con Sole como en mis participaciones con, con esta línea, busca, me parece, salir, de, salir del binario sin caer por eso en posturas este, justificadoras del status quo, este, eh, incluso muchas veces, y también me, me importa dar ese debate, posturas supuestamente progresistas o, o críticas, sostienen el binario, ¿viste? Y entonces, claro. para mí, sostener el binario es sostener el status quo hoy, claramente. Eh, Darío, en, en todo este camino, si te parece, te pensaba tirar como algunos temas que me parece que pueden servir como para lógica de reflexión. El primero es un poco, están todos un poco relacionados, pero el primero es en la lógica del mundo pandémico, Digo, y pensaba mientras que te escuchaba entre la vida y la muerte digo hubo como un replanteo como el mundo pandémico nos trajo un montón de debates digo pienso la vida y la muerte digo porque si en definitiva de golpe algo que supuestamente vivíamos en un mundo de humanos invencibles obvio nos podíamos morir por una enfermedad por BG por un accidente por lo que sea pero en todo caso determinados eh, determinados sectores sociales determinados momentos de la vida parecían medio de lógica de, de ser invencibles en ese marco nos trajo, nos planteó eso. La segunda es las lógicas de disfrute, digamos. Las lógicas laborales, las construcciones de la vida cotidiana, eh, los limitantes a pesar de tener determinadas posibilidades. ¿Qué si sí te parece que se puso en juego con la pandemia, con el mundo pandémico, en estas cuestiones de las discusiones que se abrieron en este mundo que, supuestamente, en donde todo se podía comprar, pero de golpe, una gripeciña, digo a lo Bolsonaro, destruía esas posibilidades, inclusive de compra, de libertad, vivencia. A mí lo que más me impacta es que ya pasó, ¿no? Viste que la... la no sé si en todo Latinoamérica es igual, yo creo que sí, pero por lo menos acá en Buenos Aires, donde estoy yo, este, las sensaciones... Eh, eh, o sea, el, el proceso fue de, de, de impacto... Este, vuelvo a un término que usé antes, de lo extraordinario, que es lo que justamente te quita del orden, ¿no? Para mí el, el primer impacto de la, de la pandemia fue la crisis de nuestra exper experiencia del orden, tanto del orden temporal como del orden espacial. Ambos órdenes se, se vieron de algún modo, este, eh, eso, digamos, en crisis. Eh, pensemos, por ejemplo, que eh, cuando hablo de orden espacial, Toma el, el, el binario de nuestra experiencia de orden espacial más básico, que es afuera, adentro, eh, ese, ese, ese par de conceptos tan nítidos se volvieron muy grises porque... Incluso esta charla que estamos teniendo no se entiende si es afuera, adentro, porque de algún modo la, la, el impacto del, de la virtualidad generó esa ruptura, ni hablar de cómo uno no salía, no entonces la, el acuarentenamiento también generó como una eh, re, resignificación de la idea de lo que es estar afuera, adentro, con el tiempo lo mismo, o sea, no, no. Durante muchos meses no dejó de tener sentido el calendario semanal, ¿viste? O sea, eh, empezaron a, a y eso a, a correr otras otra formas de la temporalidad. Y eso me parece como que fue un suceso realmente este, desquiciante, ¿no? En ese sentido, hay, hay, hay un libro de, de, de Derrida que, que analiza una frase de, de Shakespeare de Hamlet cuando... Hamlet ve el fantasma del padre y, y dice, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Este, pero en ese doble sentido de lo desquiciante y de lo que queda fuera de eje al mismo tiempo. Yo creo que la pandemia nos colocó en un lugar fuera, fuera de quicio, a nivel temporal y espacial. Este, y de repente, lo, lo, lo, lo, lo increíble, todo se fue como normalizando,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 para poder mover un poco de los lugares instituidos. Hoy te diría ninguna, ¿no? Este, casi con un pañuelo en los ojos. Te Pero diría te acordás, todo? Darío, que al inicio, digo, inclusive hubo reflexiones de, de la academia, de pensadores, con todo se venía la, la revolución, la revolución. la revolución. Claro, ¿qué pasó? Qué, ¿Qué se puso en quiebre? Nos acostumbramos, ¿qué pasó? Sí, yo te diría, digamos, no sé si es acostumbrarse, me parece que este, sobre todo en las posturas a veces pretendidamente revolucionarias hay todavía una lectura muy ingenua de los dispositivos de poder, ¿no? Digamos, eh, si querés una respuesta rápida este, eh, te diría que es eso, digamos, el, eh, cualquier sueño emancipatorio no solo choca con su ingenuidad sino que tampoco entiende que la pandemia es parte de lo mismo, o sea, no, yo estoy lejos de la tesis que piensa que todo esto tiene una causa, no, no, no, no desde un lugar unicausal. Este, me gusta el debate que, que, que inicia Agamben, por ejemplo, en su momento, que casi lo linchan Agamben con, con todos sus desarrollos, este, pero que básicamente, bueno, Paul Preciado también este, escribe en su momento una nota muy, muy afín a, a la lectura de Obviamente la pandemia es la pandemia, el virus es el virus, ahora qué rápido el modo de disciplinamiento y control social de un poder que al toque supo por dónde era. Y, y, y de algún modo no olvidar, te diría, no romantizar la previa. O sea, no es que éramos felices y llegó la pandemia... Bajó de un plato volador y ahora que se fue, volvemos a ser felices. La pandemia es efecto del mundo del que proveníamos. O sea, no, no, no entiendo esa romantización del, del, del pretérito anterior, ¿viste? Como si antes todo funcionaba bárbaro. Parece que hay algo de eso este, que está bueno como repensar hoy, que parece que la cosa este, se normalizó, que algo se normalice eh, no es ni bueno ni malo, es justamente el problema filosófico del momento. ¿Qué significa que algo se vuelva normal? Entendiendo que normal viene de norma y que si hay una norma y la norma tiene ese efecto disciplinante por algo, esa norma tiene ese peso. Entonces Darío, si volvimos, si, digamos, si hubo una romantización de lo anterior, si la lógica de construcción más revolucionaria de quiebre o por lo menos de pensar... En cierta diversidad en la construcción del mundo en el que vivíamos no parece haberse dado. Inclusive, digo, la verdad que las variables en relación al número de desigualdad, de pobreza, eh, de dificultad de acceso a oportunidades digo, en el ámbito de la salud fue bastante claro. Digo, se notó, se, se, se rompió todo, se mostró cómo se rompía todo. En el ámbito de la educación, los que tenían posibilidades se conectaban a internet y los que no, ni siquiera pueden acceder a una computadora y ni siquiera tenían clases. Digo, ¿Qué pasó entonces en el marco, por ejemplo, del individualismo? Digo, ¿Cuál fue la...? ¿Qué pasó con eso? Digo, ¿Se profundizó? Digo, ¿Dónde nos paró? ¿Tuvimos una mirada un poco de la lógica individual o fue medio como, bueno, en definitiva, Digo, ¿te das cuenta de que tengo que seguir igual porque peor es esto? No hubo muchas cosas, creo. Creo, por un lado, eh, ante la postura, eh, eh, empiezo como contestándote medio por otro lado, pero llego finalmente a tu pregunta. Claro. Eh, yo, yo no creo que haya habido una derechización, como se suele de algún modo eh, marcar, este, como, como dato así o, homogéneo, ¿no? porque al mismo tiempo... No sé, desde ponerle el triunfo de Boric en Chile, este, la misma eh, asamblea constituyente allí, en, en otros lugares, en Perú, digo, más allá de, de lo que está pasando ahora, me parece que hubo como una especie de, te diría incluso, de explosión este, mucho más anárquica de, de, y, y que lo volvió más que anárquico casuístico, como que sí hubo como un quiebre de, de, de, de lugares obvios. Entonces en, en distintos lugares del mundo pudo pasar cualquier cosa, digamos, pero porque se, se concentró más por ahí en situaciones más locales, que en lógicas, si querés, más globales, por lo menos eso generó la pandemia. Entonces, tenés resultados electorales y procesos sociales muy distintos, este, que obviamente hay una mayor profusión de posiciones de derecha, pero no, no es este, lo único que pasó, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo dividiría el impacto a nivel individual o personal, del impacto a nivel social. Yo creo que la pandemia lejos generó una mayor sensibilidad social, lejos. Sí pudo haber generado en muchos de nosotros una, un impacto a nivel existencial. Entonces puede ser que muchas personas en su vida privada hayan decidido, no sé, desde laburar menos, cambiar de trabajo, separarse, abrirse a otras formas vinculares, este, mudarse. Digo, es, es, eso se nota, digamos, que, que la pandemia generó, ¿viste?, un, una desestructuración de esas normalidades. Eh, lo, lo, lo loco es que eso no se tradujo en, en, en un movimientismo a nivel más bien social, Digo, la, la última aparición fuerte, algo de eso vamos a hablar con Sole en México, es digamos, toda la movida ambientalista, este, toda la, la discusión sobre el catastrofismo, que de algún modo también trae ¿no? la pandemia, la, la pandemia exacerba ese desarrollo más intelectual de si estamos o no estamos viviendo el fin del mundo, ¿no? que, que de algún modo... Este, también eh, estuvo presente en los debates primeros sobre la pandemia. Pero me parece que a nivel social la cosa no, digamos, al revés, este, potenció eh, la, el sálvese uno mismo, la individualidad. Hay, hay un, mirá, hay un, uno de los textos, una entrevista que le hacen a Agamben, que después la, la, la recopila en un libro que se llama La epidemia como política, que, que acá en Argentina, no sé, este, salió por la editorial eh, Adrián Hidalgo, donde en una entrevista le preguntan sobre el distanciamiento social, ¿no? que es como una de las claves de, de la, del nuevo ordenamiento social. Y Agamben dice, esto es lo que me encanta de la filosofía a mí, dice, viste como la obviedad, cuando vos decís, ¿qué es lo que más te gusta la filosofía que te muestra que lo obvio es el lugar de la disputa, digamos, de poder más importante. Este Agamem dice, yo no entiendo por qué le, le han puesto distanciamiento social al distanciamiento físico, porque el distanciamiento que se de algún modo promueve es, es, es, es cierta distancia entre los cuerpos de las personas. Eso se llama distancia física. Ahora Qué loco, ¿no? Que aprovechamos la boleada y hablamos de la disolución de lo social, la muerte de la comunidad, el distanciamiento social. Al revés, yo diría, este, la distancia física necesita una idea mucho más fuerte de cercanía social o de, ¿no? de aproximación social, pero no es casual, viste, que la palabra aprendió rápido porque se llevó puesto el distanciamiento social, que es lo que de algún modo desde antes se viene promoviendo en las formas, vamos a llamarlas neoliberales, culturalmente hablando de de, del vínculo social y obviamente se aprovechó la boleada la, la y se impuso como algo obvio. Darío, en, no, es genial esto de cómo una palabra te puede cambiar todo el sentido y pensaba de vuelta en estas miradas ingenuas que vos planteabas que había sobre el poder por parte de algunos sectores del progresismo, por llamarlos genéricamente. Hay una parte que me interesaba y para para cerrar este diálogo, digo, este antes, dos mensajitos rápidos. Mira, eh, dice Tom Sand, dice, buenos días, excelente el laburo que hacen. La modernidad contiene la crítica como autor que no descansa. Enrique Salinas dice, eh, hola, saludos de México. Gracias, Claxo, por estas clases magistrales. Darío, sin ti no hubiéramos sobrevivido al confinamiento. Escucharte siempre ha sido una bendición. Así que, bueno, buenísimo, Enrique. Te esperamos ahí, entonces, en la novena conferencia de Claxo. Y, Darío, para ir cerrando, eh, había un último tema que obviamente tiene conexión con todo esto que vivimos, pero tiene más conexión seguramente con este momento en el cual las redes sociales, la lógica de la comunicación digital, ha potenciado un término relacionado con la forma de invalidar a determinadas personas que nos empiezan a caer mal socialmente. La lógica de la cancelación, sea de ideas, de personas, de lógicas se ha transformado un poco en el motor de funcionamiento dentro de redes sociales, de estructuras mediáticas, de, de movimientos sociales también. Y, o sea, porque hay algo que no nos pareció razonable. Inclusive en muchos casos con consenso muy amplio de que eso no puede ser más, digo, determinada forma machista, por ejemplo, de, de llevar adelante las cosas, de comentar algunas cosas. ¿Qué reflexión te trae la lógica de la cancelación como motor social para invalidar determinada cosa? Entiendo que tiene cierta lógica posiblemente, no sé si de polémica, pero de contradicción, porque posiblemente con la gran mayoría de las cuestiones canceladas, por lo menos una parte de la sociedad, estamos muy de acuerdo. Pero como lógica y como idea de la, la lógica de la cancelación. Cuál, cuál, ¿Cuál sería la, contra la contradicción ahí? A ver. Que no necesariamente siempre lo que se va a cancelar por lógica de la mayoría podría tenernos eh, a todos de acuerdo, o podría ser algo razonable de hacerse, o si la lógica de cancelar no solamente un discurso, una persona, es la forma de resolver las contradicciones sociales. Claramente que no, está, está buenísimo. Eh, pero la contradicción es que a veces vos te sentís como digamos, este, afín a este, eh, sujetos o discursos cancelados. Digamos. Claro, claro. Sí, sí. sí. No, claramente, digamos, el, el, el tiempo de las redes es otro tiempo, ¿no? Y vuelvo a la experiencia del tiempo. Es, es un tiempo al que no estamos acostumbrados. Este, lo increíble es que así como en tres días se puede cancelar un, un trabajo de años al cuarto día te descancelan digamos, y el, el cancelado vuelve, porque es una lógica realmente, digamos este, novedosa eh, yo creo, en ese sentido te lo diría casi bodel, bodel, bodelerianamente bodelerianamente que, este, viste, cuando Baudelaire decía digamos, este lo, lo eh, lo eterno siempre se viste con el ropaje de lo transitorio, pero no deja de ser los temas de siempre, digamos, la, las, las relaciones de poder en las esferas públicas eh, siempre han tenido la... De algún modo la misma lógica Van mutando en, en sus formas En sus formatos Entonces estamos recién como aprendiendo este, Cuál es este nuevo formato Cuáles son sus, sus matrices Sus lógicas, sus tiempos Son otros evidentemente Yo creo que este, eh, an Antes de poder entender Algo De, de, de, de estas reacciones Hay que poder este, realmente Abrirse a comprender que hoy eh, la distinción para cerrar, empezamos y cerramos con un binario, entre lo real y lo aparente, bueno, cambió obviamente muchísimo y que hoy, digamos, una, una red social, digamos, o la virtualidad no es una copia de la realidad o un artificio de lo real. Incluso te diría que, este no sé, la calle misma, esa famosa calle donde la gente sale y, y, y marcha y exige y se concentra. Hoy, digamos, una red social tiene un carácter casi de calle, ¿viste? Es como, digamos, eh, tiene esa misma este, lógica de metimos este, 100.000 tipos en la plaza eh, a este, fuimos tres días trending topic, ¿Viste? Y, y el impacto es, es, es similar, este, pero obviamente, digamos, después este, las derivaciones son, son otras, ¿no? este, porque eh, lo que está cambiando realmente es este, el, nuestra relación con el tiempo, y eso es lo que más, más nos cuesta, sobre todo a los que venimos como de paradigmas anteriores. Eh, ese problema me parece un problema mucho más este, específico y mucho, digamos, eh, más difícil de resolver, que es la, el desfasaje, digamos, primero, yo qué sé, yo, yo soy de los que estudiaba en una biblioteca, digamos, este, hoy cualquier texto que escribo no salgo de, de mi computadora para citar o para lo que sea, digamos, este, es... Parasitar, mira, tengo que hablarlo con mi psicoanalista. Se, el, el parasitar. Cuenta, te, arrancaste con los PDF y terminaste en citar, ¿no? no y termino en el parásito, ¿no? Parasitar. Pero lo que, lo que digo es, este, me parece que hay un desfasaje entre... Eh, un, un Nosotros eh, nos manejamos con categorías del siglo XX todavía. Y la, la, la, la nueva epistemología está en marcha, digamos lejos, o sea, para nosotros cancelar no deja de ser un acto arbitrario y violento que remite a, este, no sé los escraches de la década del 90 y un escrache, digamos, en, en las redes tiene otra lógica, ¿viste? pero no, no, todavía no la entendemos, o sea, no salimos del binario, imagínate si vamos a poder como eh, en, entender esos tiempos, ¿no? Que, que son otros, me parece que Posta este, se trata de generar, de terminar de generar un proceso de deconstrucción. O sea, si no deconstruís primero, no hay manera de, de, de poder entender este, hacia dónde va lo nuevo, porque seguís proyectando en lo nuevo las categorías de las que provenís y entonces lo anulás. No lo recibís, o sea, los, los chicos, las chicas hoy este, están viviendo otro mundo, no están viviendo eh, otro, ya, es, viste, no es otro lenguaje, es otra realidad directamente. Darío, eh, la verdad que siempre es un recontra placer escucharte, charlar con vos y la posibilidad de, de tener eh, reflexiones que nos ayudan a pensar, digo, en cosas muchas de la cotidianeidad, pero con niveles de profundidad muy grandes y en serio será un placer enorme que allá con Soleaba Ruti podamos presenciar, este, sabemos que vas a estar en parte de la inauguración, sabemos que vas a estar en diálogos magistrales con ella, así que vamos a estar súper atentos y obviamente nos encontraremos ahí. Ojalá que también en Claxo tengo para charlar unos minutos y tener ahí una, una charlita más y poder profundizar algunas cuestiones más, pero en serio, gracias. Y retomo el mensaje de Enrique, ¿eh? este, la pandemia, se sobrevive mejor este, ayudándonos a pensar, reflexionar y, y pensarnos un poco. Así que gracias por estas, esas lógicas muy terapéuticas. La mejor. Creo que la filosofía si no es terapéutica es cómplice, ¿viste? Así que vamos por ahí. Gracias, eh. nos vemos en México. Un abrazo grande. Dario Starriver estuvo aquí en el Infoclaxo con nosotros. La verdad que un placer la posibilidad de, de hablar, de reflexionar. Y, y esto es lo que tiene el Infoclaxo, digo, un programa Arturo Escobar, el otro Dora Barrancos, el otro Dario Starriver, que va a estar allá junto a Soledad Barruti, que va a participar y que va a tener un, un lugar ahí eh, importante, seguro, en la inauguración, en los diálogos magistrales, en algún otro encuentro también. Y seguro va a estar aquí en el Infoclaxo hablando. Y bueno, algunas de las reflexiones ¿no? relacionadas con a dónde nos llevó la pandemia, en qué lugar nos dejó, digo, cuáles fueron un poco las lógicas que se fueron construyendo, deconstruyendo en estas lógicas y en estas lecturas que se van haciendo, digo, hablando también en el mundo bipolar, la lógica y las lecturas que hacemos que inclusive, para entender algunas cuestiones como la cancelación, eh, decía, bueno, pero si seguimos leyendo las realidades con los métodos, con las estructuras eh, que teníamos de antes, difícilmente entendamos estas nuevas formas que, que se van teniendo.